Hola, soy Luciana Granadino, estudiante del CEU en el grado de Administración de Empresas. Al principio se me dificultaba poderme concentrar completamente en las clases online. Sin embargo, eh, creo que hemos logrado tomar control de este cambio, sabiendo que no será así siempre. El CEU se aseguró de entrenar a su equipo de profesores para poder optimizar la eficiencia de las clases online. necesito comer, necesito beber, necesito refugiarme el frío y el calor. La universidad ha puesto su esfuerzo para que mi año universitario sea lo más parecido a lo que yo soñé. También da mucha tranquilidad saber que tanto la calidad de la docencia como el nivel de exigencia se va a mantener siempre, pase lo que pase.